Mateo 28, 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. La Biblia dice: Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda podestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseña a todas las naciones batizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Padre te pido tu ayuda en este momento, perdóname de todos mis pecados, límpiame, dame tu misericordia, tu sabiduría, y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, amén. Mateo 28, 18, uh, voy a explicar Mateo 28, 18, pero si puede ser una página, Uh, al frente a uh, Marcos 1, 9, Marcos capítulo 1, versículo 9, debe ser la página siguiente en muchas Biblias. Mateo 28, 18 lo voy a explicar, pero encuentra Marcos capítulo 1, versículo 9. ponte de dedo en Marcos capítulo 1, versículo 9 y cuando lo encuentres regresa a Mateo 28, 18. Aquí en Mateo 28, 18 está hablando Jesús. Es una de las últimas palabras que Jesús dijo en este mundo. Y lo que está haciendo, está mandando a los apóstoles y esto es después que acaba de estar crucificado, sepultado y resucitó tres días después. Después que se enseñó a más de 500 hermanos una vez, ya está listo para regresar a la mano derecha del Padre. Ya está listo para regresar a su reino, pero antes dio una misión a sus apóstoles Y aquí vemos las tres partes de la misión. Primero dice que quería que vayan y que les enseñen las naciones. ¿Qué les quiere enseñar? Bueno, sabemos que Marcos 16 es el Evangelio, porque Marcos 16 Jesús dice que predican el Evangelio cualquiera, a todas las criaturas. Entonces lo que sabemos aquí es que Jesús cuando dijo que vayan y enseñen a todas las naciones, está hablando del Evangelio, de las buenas noticias, que la vida eterna es un regalo de Dios, es por fe que estamos salvos y creen en el Hijo, tiene vida eterna y nunca la va a perder. Eso es lo que primero quería que los apóstoles vayan y empiecen a enseñarle a todas las naciones, pero después quería que vayan y que empiecen a bautizar. Baptizar a las naciones, eso es lo que quiero hablar hoy, es bautizando a las naciones o bautizando a la gente. Esta iglesia hace un trabajo bueno ir y predicar el evangelio casa a casa, casi todos los días de la semana, hace un trabajo bueno, pero para mí lo que yo quiero hacer no solamente la primera parte, pero también la segunda parte y ayudar a la gente es que yo le doy el evangelio y que les ayude a estar salvo a estar bautizados. Pero, ¿cómo vas a poder hacer la segunda parte de este mandamiento? Pues necesitas un plan. Y lo que quiero hacer hoy es enseñarle un plan que yo he usado y no en el Paz. Y trato de usar cada vez que voy a predicar la palabra, voy a predicar el Evangelio, que me ha ayudado a ayudar a la gente a seguir en el, en el, segundo, uh, en el segundo paso que Jesús quiere para la gente, y es estar bautizado. Y lo que uso primero, lo primero que le enseño a una persona ya después que recibieron la salvación, les enseño Mateo 28 y 18 y les digo, mira, ya que estás bautizado, ya que tienes la salvación, ya que tienes vida eterna, nomás quiero tomar cinco más minutos y te quiero enseñar un poquito del bautismo. Te quiero enseñar algo aquí en Mateo 28 y 18 y lo que te quiero enseñar primero es que Jesús es el que está hablando. Jesús está, está hablando aquí en esta escritura y mira lo que dice. Dice que ir enseña a todas las naciones y bautiza a todas las naciones en nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo que les enseño es que Jesús es el que está hablando y Él fue el que dijo que quería a la gente, los apóstoles que van y empiecen a bautizar. Entonces lo que les enseño a la gente es que mira, cuando uno se está bautizando, no está obedeciendo al hombre, está obedeciendo a Jesús. No está obedeciendo al hombre, está obedeciendo a Dios. Y la razón que les enseño esto es porque muchas veces la gente piensa que el bautismo es tradición. El bautismo es del hombre, pero cuando les enseñas no es del hombre, es un mandamiento de Jesús. Jesús es Dios, sabemos que es el Hijo de Dios, pero también Jesús es el que está hablando aquí. Y si Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor, debemos de obedecerlo. Y cuando dice aquí claramente que Él quiere los apóstoles que van y empiecen a bautizar... Hey, eso es lo que estamos haciendo en esta iglesia no solamente predicando el evangelio pero bautizando a la gente, ¿por qué? porque es lo que Jesús quiere, eso es lo que Él quiere Él le enseña a la persona, mira claramente Jesús está hablando, ¿sí o no? me dicen que sí, Jesús está hablando hey, ¿el batismo de quién es? ¿del hombre o es de Dios? me dicen claramente que es de Dios y le digo, por eso es que yo me bauticé, porque yo quería obedecer a Dios, yo quiero la bendición de Dios. Y después la segunda cosa que les enseño está en Marcos capítulo 1, versículo 9. Si están en Marcos capítulo 1, versículo 9, esto es lo que la Biblia dice. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendió sobre él, y vino una voz del cielo que decía, y me gusta esta parte, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, eso le enseño a ellos, y le digo mira te quiero enseñar dos cosas en estas escrituras, la primera cosa es que está hablando del batismo de Jesús, Jesús fue bautizado. le digo a la persona, Él fue bautizado. Él es nuestro ejemplo, debemos seguir el ejemplo de Él, y le digo, mira, claramente en versículo 9 estamos hablando del bautismo de Jesús. Versículo 10, te quiero enseñar la segunda parte, dice, y luego subiendo del agua, y ahí paro. Y luego mira, Jesús cuando lo bautizaron, después subió del agua. La cosa es esto, si tú nunca has subido del agua cuando te bautizaron, ese bautismo no se cuenta. Y muchas veces les pregunto, mira, ¿has estado bautizado con los católicos? Me dicen, sí, ya me bautizaron. Y no necesitas bautizado otra vez. No, ya estoy bautizado. Me bautizaron de bebé. Y por eso es que les quiero enseñar lo que la Biblia dice del bautismo. Y aquí les enseño: mira, Jesús es nuestro ejemplo. Aquí claramente dice que es Jesús subiendo del agua. La cosa es: es imposible subir del agua si no primero estás abajo del agua. Ah, bien, <ríe> eso es lo que les quiero enseñar. ¿Verdad? Y mira, este es el único bautismo que vas a encontrar en la Biblia. Les enseño. Si lees la Biblia del, del principio al fin, no vas a encontrar bebés estando bautizados. No vas a encontrar nadie agarrando agua, echándoselos a la cabeza a la gente después que recibieron la salvación. Esto no lo vas a encontrar. Vas a encontrar gente que fueron al Jordán, donde hay mucha agua y ahí Juan Batista los bautiza. Esto es lo que vas a encontrar. Y le digo a la gente, mira, cree lo que tú crees, pero claramente aquí enseña que Jesús cuando lo bautizaron subió del agua. ¿Qué, ¿Qué pasó? Primero estaba abajo del agua. Y cuando uno se bautiza es todo el cuerpo, patos, manos, ojos, pelo, orejas, todo abajo del agua y después arriba. Y les digo un poquito de lo que la iglesia hace. Y le digo, mira, en la iglesia de nosotros, si uno viene y quiere estar bautizado, tenemos un cuarto donde se pueden cambiar. Si quieres tener toda tu ropa, no importa. Te quieres meter en la agua, no importa. Tenemos una tina, la llenamos de agua durante el servicio se llena, después del servicio el pastor le avisamos que hey, te quieres bautizar. salimos afuera y toda la iglesia está ahí feliz que te quieres bautizar. todos, todos están felices. Amen. Y les digo, mira ahí afuera te vamos a bautizar, pero también te vamos a dar la ropa del bautismo. si quieres tener tu propia ropa no hay problema, pero te vamos a dar la ropa del bautismo para cubrirte, protegerte, para que nadie se mire, que no se necesita mirar. Y les miro, mira, vamos a estar yo allí, yo ir mis amigos y te vamos a ayudar a estar bautizado. No necesitas clase, no necesitas nada, no necesitas ni, ni siquiera nada. Nomás venir con el deseo que quieres estar bautizado porque quieres obedecer a Dios. Eso les enseño aquí en Marcos 1.9. Y le digo, mira, la otra cosa que te quiero enseñar está ahí en versículo 11. Y dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento. Y le digo, mira lo que pasó. Jesús se bautizó. Una voz del cielo era Dios el Padre. Fue y habló y me imagino que casi todo la planeta oyó la voz. Y dijo, esto fue lo que dijo. Este es mi hijo amado, pero la última parte es la que les quiero concentrar. En ti tengo contentamiento. le digo, mira, la gente si vienes a la iglesia va a estar contenta. Pero más importante que la gente, Dios va a estar contento contigo. Eso es lo que yo quiero, que Dios esté contento conmigo para que tenga yo bendiciones de Dios. Y no me puedo imaginar, si tú estás ahí en la iglesia, te estás visitando y Dios está en el cielo y te está mirando del cielo... No, pero parar, pero pensar que a lo mejor está diciendo las mismas cosas que dijo en el tiempo de Jesús. Mira, ahí está mi hijo, cualquier nombre es. Estoy bien feliz con él, estoy bien contento. Y le digo, mira, ¿no quieres que Dios esté contento contigo? La gente me dice, sí, sí quiero, sí quiero. Mira, esta es una manera que fácil puedes hacer a Dios que esté contento contigo. Y le digo, mira, claramente no ves, hey, el batismo número uno, le digo, hey, se bautiza la gente no por el hombre, no por el pastor, pero por Dios. ¿Por qué? Porque es más fuerza cuando uno ve que es de Dios. No del hombre. Nuestra no es un mandamiento. El enseño mira claramente aquí, abajo del agua y después afuera del agua. Eso es un batismo. Y tres, le digo, mira, Dios va a estar contento contigo. ¿No quieres que Dios esté contento contigo? Mira que sí, sí, sí. Y creo que sé este plan contigo, ¿sí no, Juan? Que no te enseñé este plan. Y el mismo día que te ¿ahora ¿era el mismo día, la misma noche? El mismo día. Y Él no es el único. Lo ha asado más de una vez. Se me olvida muchas veces cuando estoy predicando el Evangelio, se me olvida hablar del bautismo, pero es algo que yo quiero hacer más y más, porque yo quiero ayudar a completar esta misión que Dios le dio a los apóstoles. Traer a la gente aquí y estar bautizado. Y no solamente con la gente que ha tocado puerta a puerta, uh, pero también con las gentes con los que ha trabajado. Creo que hasta seis empleados con los que yo trabajé, les enseñé este, este, estas escrituras y también ellos vinieron aquí y se bautizaron. Y uno se bautizó en diciembre cuando estaba bien frío y no teníamos el calentón afuera. <risa> Él se baptizó porque le enseñé, le dijo, ¿sabes qué? No sé si le pegó el temor de Dios cuando miró las Escrituras. Igual como las Escrituras tienen el poder para salvar, a lo mejor tienen el poder para baptizar. Y eso es lo que yo entiendo. Pero después que le enseño estas tres cosas, mira, es Dios el que estamos obedeciendo. El batismo es abajo del agua, afuera del agua. Y no solamente eso, pero Dios va a estar contento. Le digo, pero hay un peligro, hay un peligro. Si tiene su Biblia, a Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y les digo, mira, ¿el batismo es algo bueno o malo? Casi todos me dicen, bueno, el batismo es algo bueno. Y le digo, mira, déjenme de enseñar una escritura. En Santiago capítulo 4, versículo 17. Le digo, mira, aquí dice, así que, al que sabe hacer lo bueno... Y no lo hace, le es pecado. ¿Y por qué? Porque le quiero enseñar la verdad. Mira, la cosa es esto. Tú sabes que el batismo es algo bueno. Tú sabes que es algo de Dios. Y si no lo haces, va a ser pecado. Y yo no quiero que tengas pecado en tu vida. Porque también hay otro peligro si tienes pecado en tu vida. Y si tienes Salmos, capítulo 66. Salmos, capítulo 66. Ahorita voy a terminar. Versículo 18. Después que le enseñé que hey, es Dios el que estamos obedeciendo, el batismo es abajo del agua, fuera del agua. Número tres, le digo, mira, Dios va a estar contento porque le quiero dar consejos para que se vengan a bautizar, Les quiero ayudar, les quiero ayudar a obedecer a Dios. Y les enseño que es por Dios, hey, el batismo es abajo del agua, fuera del agua. Y les enseño que Dios va a estar contento contigo. Y les enseño también que el batismo es algo bueno. Y me dicen, sí es algo bueno, y les enseño, mira, si sabes que es bueno, no lo haces, va a ser pecado. Esa es la cuarta cosa que le enseño. Pero la quinta cosa que le enseño está en Salmos capítulo 66, versículo 18, y dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habrá escuchado. Y le digo, mira, nosotros en la iglesia de veras no sabemos quién está bautizado si no nos dicen. No sabemos, no, podemos, no sabemos si te has bautizado o no. Pero tú, tú sabes en tu corazón que no te has bautizado. Tú sabes en tu corazón que es algo bueno, tú sabes en tu corazón si no haces algo bueno lo debes hacer, es pecado. Y tú sabes que es iniquidad, es pecado. Y la Biblia dice claramente si tienes pecado en tu corazón y eniquidad en tu corazón, hay chance de que Dios no te va a escuchar. Y le mira si no te bautizas tienes la chance de que Dios no te va a escuchar en el día, en el momento que lo necesitas más. Y ese es el peligro que yo no quiero en mi vida. Y por eso te estoy explicando esto, porque quiero que tú hagas lo que Dios quiere por tu vida, pero no te va a usar si tienes pecado en tu corazón. No te va a usar nunca. Ya que lo confeses, te arrepientes, ya puedes empezar el camino bueno, pero el batismo es algo bien pequeño que puedes borrar inmediatamente. Esto es lo que le digo a la gente a la puerta. Y le digo, mira, esto es lo que yo quiero para ti. Quiero que te batices hoy. ¿Tienes tiempo hoy? Y me dice, no, no tengo tiempo hoy. A ver si hay un día. Ok, pues cuando tengas tiempo, aquí está la dirección. Y you no, know, dadles una visitación y si quieres te podemos bautizar. Y si quieren, quieren, si no, hey, ya saben la verdad. Ya saben la verdad. Y son unas escrituras que yo uso. Si ustedes quieren usar más ejemplos del bautismo como en Hechos, después decir a la gente, mira, aquí en el libro de Hechos se bautizaron el mismo día. El mismo día. Hagan lo que ustedes quieran. Pero yo he usado estas escrituras y han trabajado bien. Pero yo no me lo inventé. Esto me lo enseñó un pastor que se llama R.B. Es un pastor de Michigan. Y él fue el que dijo, mira, así, así traemos a la gente, los bautizamos, enseñamos la palabra, así pueden entender la verdad. Y van a tener más chance que se quieren bautizar porque no quieren el castigo de Dios sobre su vida. ¿verdad? Y eso es algo bueno. Que vengan a hacer lo, lo bueno, si tienen temor o no. Pero la cosa es esto también. Y no si nunca lo has tratado, y no te digo, me, nomás unos 5 minutos, no creo que necesitas más. Después que tomates 10, 15, 20 minutos predicando y después que reciben la salvación. Este es nomás un ejemplo, es nomás un plan. Y no, si tienes ustedes escrituras, siguen usándolas. Pero esto también le ayuda a la gente. Y le voy a dar una historia. No sé si conocen a este hombre. Uh, hay un hombre que viene aquí, que vive en Canadá, pero es chino, se llama Ip. ¿Quién conoce a Ip? Esto fue lo que pasó. Ip, la primera vez que vino aquí a la iglesia. Uh, me miró en el internet uh, haciendo las canciones y me dijo, mira, quiero ir contigo a ganar armas. Le dije, ok, vamos. Y me dice, ¿cómo ganas armas? ¿Cómo, cómo lo empiezas? ¿Qué, ¿Qué escrituras usas? Le dije, ok. Entonces le enseñé todo el plan y no ser romanos. Le dije, ya después lo que trato de hacer es trato de hablar del bautismo Y me dice, ¿qué enseñas? Y le enseñé ciertas escrituras. Y después que le enseñé por unos cinco minutos, me dice, ¿sabes qué? Yo necesito bautizarme eso es lo que me dice, yo necesito bautizarme. dice, ¿no estás bautizado? le digo, no, pero ya me convenciste que necesito estar bautizado. le digo, ¿a qué dije el pastor? leímos al pastor y esa noche se bautizó. pero eso es lo que dijo, ¿eso de verdad si trabaja? le dije, vamos a ver entonces salimos y empezamos a tocar puerta y encontramos una señora le, le predicamos el evangelio lo aceptó y no se salvó y, y le enseñé, y mira esto es lo que hago y los trato de invitar también y le enseñé del batismo esa señora al mismo día vino a la, a la iglesia en la noche y esa misma noche se bautizó ella también. Y, y me miró como que, men ese es un plan bueno. Dije, <risa> mira, no es que es el plan, es la palabra de Dios. Eso fue el poder que le dio a la gente, no tener el, el deseo de bautizarse más. Entonces, en ¿no? el título de mi sermón es nomás Bautizando a la gente y les quería dar un plan para cuando hablen con cualquier persona, y, ¿no? sus hermanos, su familia, lo que estás, la gente que estás ganando las puertas y you no, know, trata de hablar un poquito más del batismo, y you no, know, porque eso es algo que también es el plan de Dios, que van a enseñar a las naciones, los bauticen y que les enseñen que, que se acuerden las cosas que los ha mandado, y esta es la razón que quiero predicar hoy un poquito del batismo, y ustedes usan cualquiera de ejemplos que quieran, cualquiera las escrituras que quieran, pero nomás les quiero que se pongan de el cuadro que no nomás estamos aquí para salvar a la gente, pero para bautizarlos y enseñarles lo que Dios los ha mandado, hay que rezar, gracias Señor por tu ayuda y gracias por la gente que está aquí y te pido Padre que ojalá también ellos tengan un deseo no solamente salvar a la gente pero que los miren que, que estén baptizados y cuando vengan a la iglesia estén listos para estén baptizados y no, pero sabemos que tu palabra es poder y por eso la tenemos que usar para salvar, para baptizar, para todo Padre y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén